Gracias, señora Ponset. Buenos días, vicepresidente. Gracias por venir. Mi pregunta es en relación al artículo 6 de la nueva Directiva de Renovables. Pues ya estoy aquí. Los Estados miembros, dice ese artículo, velarán porque el nivel y las condiciones del apoyo concedido a los proyectos de energía renovables no se modifique de manera que repercutan negativamente en los derechos conferidos por ellos y en los aspectos económicos de los proyectos apoyados. Eso dice ese nuevo artículo de la directiva. Y mi pregunta es, eh, vicepresidente, ¿es este artículo la respuesta de la comisión a países que, como España, de manera reiterada, han violado la seguridad jurídica, legislando retroactivamente en contra de las energías limpias? Lo digo porque hasta ahora la respuesta de la comisión ha sido siempre negativa ante absolutamente todas las reclamaciones diciendo que los recortes retroactivos a las renovables no vulneraban la directiva de, de renovables ¿no? de la Unión Europea. Por tanto, con este nuevo artículo y esta nueva directiva podremos poner fin, por fin, eh, valga la redundancia, eh, a la, ruin, la ruina que han provocado en cientos de pymes, en cientos de pequeños inversores y familias, en por ejemplo, en España, más de 60.000 por recortes en energía fotovoltaica, por recortes retroactivos. Muchas gracias.